¿En todo donde hemos estado? Sí. sí. España también lo ponemos. Más grande o así. No, Sí. una <laughs> sí. pregunta. Vale. vale. Yo, no, no en Italia. Yo sí, sí. Vamos a poner en Italia. Yo interrogante vivía, ¿no?